¿Te has preguntado cómo puede afectar la corrupción al uso y acceso al agua? El agua se ha vuelto un bien cada vez más escaso y costoso. Según un estudio de Transparencia Internacional, el acceso al agua potable se ve afectado, menoscabando la seguridad alimentaria, y los más perjudicados son las personas más vulnerables, generando pobreza hídrica. La escasez hídrica no es solo producto del cambio climático, también puede ser ocasionada por irregularidades e incluso corrupción. Algunos ejemplos de corrupción son la construcción de pozos ilegales, el uso excesivo por parte de algunos actores, el control deficiente de la calidad y la ausencia de sanciones por contaminación de cuerpos de aguas. La ONU estima que cada día 2 millones de toneladas de aguas residuales caen en el agua potable a nivel mundial debido a la falta de regulación de las actividades industriales, ocasionando daños ecológicos y riesgos sanitarios. Además, la contaminación hídrica puede deteriorar la flora y fauna de un ecosistema, llevando a la extinción de especies o a la migración forzosa para su subsistencia. ¿Qué puede hacer la ciudadanía frente a esta situación? Es de vital importancia que la ciudadanía sepa que tiene el derecho a denunciar irregularidades frente al mal uso de las aguas. ¿Cómo puedo denunciar? Chile Transparente, en colaboración con Fundación Nehuenco, han desarrollado un manual para la ciudadanía que ilustra de manera sencilla cómo denunciar el robo y mal uso del agua en Chile. Mediante este manual, la ciudadanía podrá comprender cómo denunciar, dónde conseguir información, qué autoridades están a cargo de fiscalizar, qué límites establece la ley, entre otros detalles. Recuerda que cada gota de agua que perdemos hoy será una gota que nos faltará en el futuro. ¿Quieres saber más? Revisa el manual Agua y Corrupción disponible en nuestra página web. Infórmate, participa y denuncia.